Con esta calculadora podemos escribir expresiones algebraicas y posteriormente sustituir los valores de las letras por ciertos números. Sin embargo, podría ocurrir que tuviésemos almacenados ya en la calculadora ciertos valores en las variables. Por lo tanto, lo mejor para comenzar a hacer todo este tipo de cálculos es borrar todos los datos de la memoria. Vamos a ver cómo se hace. Pulsamos Shift. Reset y podemos borrar todo o la memoria. Con borrar la memoria nos llega. Le damos y ya no hay nada en memoria. Podemos empezar a hacer los ejercicios. Vamos a escribir esta expresión que tenemos aquí y después vamos a sustituir la x por 5. Empezamos a escribir la expresión. Aquí tenemos la letra x. x lo elevamos al cubo. Menos 6x más 6. Y ahora vamos a sustituir el valor de la x por un cierto valor, en este caso 5. Para ello pulsamos a la tecla calc, de calcular, y nos pide un valor para la x. Le vamos a dar a la x el valor 5. Ahora la calculadora sustituye la x por 5 y realiza todos los cálculos. Le damos una vez para ingresar el valor y otra vez para calcularlo. 101. Bueno, además de poder hacer esto, lo podemos hacer con más variables. Vamos a ver cómo se escribe una expresión como esta. Escribimos 5a. A minúscula no se puede escribir, esa mayúscula está aquí. Por lo tanto, como está en rojo, escribimos de esta forma. 5a al cuadrado más 7b. B está en la tecla de los grados. Y seguimos escribiendo nuestra expresión, menos 7c, no hay que poner la multiplicación, se puede escribir como en matemáticas, y aquí ponemos un 4. Una vez que tenemos escrita nuestra expresión, le damos a calcular. Y naturalmente nos pedirá los valores de las letras. Vamos a darle a el valor de 5, a b el valor de 6, y a c el valor de menos 2. Ingresamos el valor de c y la siguiente pulsación de la tecla igual es para efectuar el cálculo. Aquí lo tenemos, lo podemos pasar a decimal. Bueno, pues ahora aunque nosotros no nos hemos dado cuenta, hemos guardado en las variables que tenemos en la calculadora algunos valores. Para ver qué valores tenemos guardados en las variables, tenemos que ir a la orden recal. Para ello vamos a llamar a las variables y vemos que en la A tenemos guardado un 5, en la C tenemos guardado un menos 2, en la B un 6 y en la X un 5. Aunque le demos a la tecla AC esto no se borra. Si queremos borrar los valores de la memoria tenemos que hacer como al principio del vídeo, resetear la memoria. Le damos al igual y ahora si volvemos a mirar ¿Qué valores tienen asociadas las letras? Vemos que todas están igualadas a 0.